Comienza un nuevo año universitario y con ello vuelve Vila TV. La Vila Universitaria ha abierto sus puertas tanto a nuevos como a antiguos vilatanos. Desde Vila TV hemos querido revivir las sensaciones del primer año como vilatanos, así que hemos entrevistado a cuatro inocentes recién llegados. Yo creo que es, ¿eh? Prefitosa, porque además es una residencia que parece que está muy bien equipada eh, en eso. Es, decir, es como un piso, pero es decir, eso que que sea es adaptativo ¿no? que te puedas adaptar y eh? creo que me lo Pues yo creo que va a ser una experiencia totalmente distinta a la que estoy acostumbrado sobre todo porque eh, básicamente me dejo a mi familia lejos y tengo que empezar a valerme un poco más por mí mismo lo cual está bien porque en algún momento Voy a tener que hacer, valerme por mí mismo y aprender ya desde ahora es lo mejor, pero sobre todo también yo creo que es encontrar nueva gente, eh, hacer nuevas amistades, eh, estudiar lo que me gusta eh, y sobre todo mm, intentar pasar el tiempo lo mejor posible que, se, que pueda. Vamos. Ir a la facultad y así, y luego, pues yo que sé, si me he echo así un grupillo de amigos, pues pasar aquí las tardes, biblioteca y nada como si estuviera en mi casa, pero aquí. Pues supongo que más o menos como en casa, eh, supongo que el tiempo de estudio y tal será más o menos el mismo, pero bueno, mmm, voy a estar lejos de mi casa, lejos de mi gente, y va a ser un poco complicado al principio, pero supongo que con los amigos y los profesores y el ambiente que se respira por, por, esta, por este campus, pues lo sacaré poco a poco. Bellón, vivremos un compañero y tal ya eh, de veure com cadascú, i tot és, seria el que tu més... convivencia, ja es decir, primero en debo ir a un cada y todo eso. La de sería lo que más me Igual mi caos porque soy muy desordenada y así y no tener a mis padres todo el día detrás persiguiéndome para que haga las cosas, pues no sé. Si voy a ser justo, lo que más miedo me da es, uno, un poco la lengua, porque yo de catalán no tengo ni idea, pero sobre todo que... Tengo que aprender a hacerlo todo yo solo, porque es algo que nunca he hecho, voy a, voy a ser justo, un, soy un poco mimado. Pues miedo, el idioma es una parte bastante importante, ¿no? porque no tengo ningún conocimiento, tengo familia valenciana, pero catalana, tengo una amiga y poco más, entonces el idioma pues, es uno de mis miedos aquí. Pero por lo demás, bueno sí, el estudio, a ver cómo va a ser, las clases pero bueno, sobre todo el idioma. A la hora de alimentarme yo creo que al principio, sobre todo, voy a alimentarme bastante mal. Porque aunque sé cocinar algo, la verdad es que es mucho más fácil hacer algo rápido que que ponerme a cocinar de verdad, pero ya con el tiempo, cuando aprenda a organizarme bien mi, mi tiempo, pues eh, creo que empezaré a comer mejor. Sé cocinar, bueno, no sé mucho cocinar. Normalmente me ayuda a mi hermano y es el que yo preparo la mesa, y yo preparo lo, la comida y tal, no sé mucho cocinar. Un, lo que es, lo leve, una tortilla, un sándwich y me salgo del paso, pero cocinar, cocinar, nada. Be tortilla, espagueti, lo básico, lo básico y supongo que también lo de los estudiantes, de normal, pero, pero vamos que no me podré hacer caviar, ¿sabes? no, no os lo a hacer.